SCP-682 debe ser destruido lo antes posible. Así comienza el archivo de la fundación SCP sobre el temido SCP-682, un monstruo reptil muy inteligente que, a pesar de los mejores esfuerzos de la fundación, ha demostrado ser imposible de matar puede que no sea el SCP más peligroso que existe, considerando que algunos son capaces de eliminar realidades enteras. Pero es uno de los más icónicos y probablemente hayas escuchado historias sobre el monstruo que la muerte olvidó, y sabes exactamente por qué todos tienen tanto miedo del llamado reptil difícil de destruir. Ha sido sometido a algunas de las armas y trampas más letales que la fundación pudo idear, y sobrevivió a los ataques de algunos de sus compañeros SCP más letales. Pero antes de contarles acerca de los muchos intentos fallidos de asesinato contra el llamado reptil Difícil de destruir, necesitamos un poco más de base sobre lo que es esta criatura. Lo primero que debes saber sobre SCP-682 es que esta cosa los quiere a ti y a todos los que conoces muertos. A diferencia de otras criaturas como SCP-096 y SCP-173, que son asesinas pero no exhiben habilidades cognitivas mayores, SCP-682 posee astucia, razonamiento avanzado e incluso inteligencia lógica a nivel humano. SCP-682 puede entablar una conversación contigo, pero incluso hablar con la criatura con calma y cordialidad a veces hará que entre en su estado de ira, donde se vuelve aún más peligroso y volátil. La bestia se mantiene perpetuamente en un enorme tanque de poderoso ácido clorhídrico, que derrite sus tejidos para evitar que alcance su máximo potencial y arrase con todo a su paso. El activo más aterrador de la criatura, y la razón por la que ha demostrado ser imposible de eliminar hasta ahora, es su increíble adaptabilidad a todos y cada uno de los estímulos externos. 682 es un ser reactivo, capaz no solo de sobrevivir y regenerarse de todos los ataques, sino que a menudo incorpora esos ataques a su amplio arsenal. En otras palabras, si quieres matar a esta cosa, es mejor que lo hagas de un solo golpe, porque si no lo haces, es bueno que sepas que te va a golpear de regreso un centenar de veces más fuerte. Esto nos lleva al evento principal, algunos de los intentos más ambiciosos y aterradores de la fundación SCP para terminar con SCP-682, o para siquiera comprender cómo en teoría podría ser eliminado. Hay literalmente demasiados intentos fallidos para que los enumeremos todos aquí, así que piensen esto más como una lista destacada de los fracasos más prominentes de la fundación. 682 fue probado por primera vez con SCP-017, una entidad de sombra humanoide que se muestra capaz de consumir materia con sus sombras y no dejar rastro. Las pruebas en muestras de tejido de 682 mostraron que SCP-017 podía consumir dichos tejidos sin efectos adversos. Sin embargo, cuando SCP-017 fue colocado en la cámara de contención con la criatura real, 682 dejó escapar un terrible rugido, que fue tan fuerte que dañó el equipo de audio cercano. SCP-017 huyó a la esquina de la habitación, y 682 en su estado de ira intentó romper la contención. Los agentes lograron suprimir y retirar a la criatura, pero no registró ningún daño significativo. Intento fallido. SCP-173, la escultura asesina, fue traída más tarde con la esperanza de que su hasta ahora impecable registro de asesinato se mantuviera imbatible. En el segundo en que se introdujo 173 en el área de pruebas, 682 se retiró a la pared de fondo y comenzó a chillar intensamente. Era lo suficientemente inteligente como para saber a qué se enfrentaba. Aunque los investigadores y guardias esperaban una reacción instantánea, en realidad hubo un estancamiento durante más de 6 horas, ya que 682 miraba a 173 continuamente. Finalmente el empate se rompió cuando los agentes dispararon a los ojos de 682 con ribles de alto calibre, rompiendo la línea de visión y provocando que 173 atacara. Aunque 682 sufrió daños en varias partes de su cuerpo mientras sus ojos se regeneraban, la criatura no murió. Luego regeneró una serie de ojos en todo su cuerpo, cubiertos por un caparazón blindado transparente que los hacía resistente a las balas. El estancamiento continuó durante 12 horas más, mientras 682 mantenía un contacto visual perpetuo. 173 fue eventualmente retirado de la unidad de contención y la misión fue abortada. Intento fallido. En su desesperación, la fundación SCP recurrió a otro monstruo peligroso y aparentemente imposible de matar para enfrentarse a 682, SCP-096, también conocido como el Chico Tímido. Como los astutos fanáticos de SCP ya sabrán, este ser mata todo lo que ve su rostro, sin excepciones conocidas, y cuando entra en su modo de ataque, se cree que es literalmente imparable o al menos lo era hasta 682. Si bien 096 fue capaz de destruir el 85% de la masa corporal original de 682 durante su batalla de 27 horas, quedó mentalmente roto, herido y acurrucado en la esquina. Hasta el día de hoy, si alguna vez se enfrenta a SCP-682, el chico tímido reacciona con puro terror, dándose la vuelta y arañándose la cara. Intento fallido. Durante una brecha de contención mortal, SCP-682 también se enfrentó con otro SCP icónico del Salón de la Fama, SCP-106, también conocido como El Anciano. El anciano y una anomalía psiónica que cambia de forma, conocida como SCP-953, irrumpieron en la celda de contención de 682. El anciano llevó a sus dos compañeros combatientes anómalos a su dimensión de bolsillo para continuar la batalla en sus términos. Sin embargo, a pesar de perder el 67% de su masa corporal durante el enfrentamiento a la dimensión de bolsillo, 682 prevaleció. El anciano huyó de regreso a su celda, y 953 fue recogido y retirado por los agentes. Una vez más, SCP-682 continuó manteniendo su título. Pero no solo fueron experimentos de pruebas cruzadas intencionales o no, la búsqueda de la fundación SCP para matar a 682 los llevó a una serie de métodos de asesinato más convencionales, todos con diversos grados de éxito. Debido a las habilidades altamente adaptativas de SCP-682, algunos métodos fueron descartados desde el inicio. Por ejemplo, el Consejo O-5 rechazó el lanzamiento de un poderoso misil termonuclear contra la criatura, bajo la premisa de que si la criatura no era destruida y evolucionaba hasta el punto en que pudiera ignorar las armas nucleares, la humanidad estaría prácticamente perdida. Otras ideas fueron abandonadas solo por ser demasiado ridículas, como la sugerencia de un investigador de volar a la criatura por el aire y dejarla caer desde una altura considerable, con la esperanza de matarla con el impacto. No estoy seguro de que sea necesario decirte porque es una idea terrible. Durante los experimentos con SCP-682, los estudios variaron de honestos a incompetentes y directamente malvados. Un investigador invitado alimentó a la criatura con dos niños pequeños e inocentes, solo para ver qué pasaba. Luego, él mismo fue dado de alimento a la criatura por su comportamiento sádico, que se consideró un obstáculo en su conducta profesional. Después de todo, la fundación es fría, no cruel. Es SCP-682 quien tiene el monopolio de la crueldad. Los agentes de eliminación memética fueron un fracaso. Intentaron desmembrar a 682 con un poderoso láser. Y la criatura desarrolló superficies reflectantes que desviaron el rayo y causaron daños catastróficos en el área a su alrededor. Intentaron matar a la criatura succionando todo el aire de su instalación de contención creando un vacío. Pero expulsó un compuesto gaseoso peligroso que reaccionó violentamente y explotó cuando el aire se introdujo una vez más en la habitación. La fundación utilizó cuchillas de alta precisión para cortar a SCP-682 en aproximadamente 12.000 piezas y luego separó esas piezas. Como era de esperar en este punto, este intento también fracasó. Las 12.000 piezas se reformaron poco después en la máquina de matar que todos conocemos y tememos. En una demostración particularmente aterradora de inteligencia y adaptabilidad, la fundación intentó matar a 682 con calor extremo. La criatura se protegió desarrollando un caparazón secundario compuesto de helio sólido. Cuando el personal entró en la habitación después del intento fallido de matar a la criatura, rompió su caparazón de helio en fragmentos mortales que se dispararon por toda la habitación y destrozaron a todo el personal de la fundación que estaba presente. Había tendido una trampa, y esa trampa había tenido un gran éxito. La capacidad de la criatura para adaptarse aparentemente a cualquier ofensiva es incomparable, hasta el punto en que el personal de la fundación no tiene idea de cómo clasificar a esta criatura, sea orgánica, inorgánica o incluso vivas, según las definiciones que podemos entender. A cada paso la criatura solo plantea más preguntas. ¿Qué es? ¿Es imposible destruirlo de alguna manera? ¿Quién está tratando de matar a quién aquí? Porque ciertamente parece que SCP-682 ya tiene una tasa de víctimas magistral. Continuaron hazañas más extremas de pruebas cruzadas en la creciente desesperación de la fundación por eliminar a este monstruo. SCP-162, que es una bola hipnótica de objetos afilados, anzuelos y sedal de alta tensión, fue introducido en la celda de contención de 682. Los ganchos engancharon a la criatura y arrancaron grandes porciones, incluida toda su mandíbula inferior y una de sus extremidades. Sin embargo, 682 aún pudo romper la contención, matar a 11 personas y herir gravemente a otras 86. Regeneró sus graves heridas en poco tiempo. La bestia incluso fue llevada al dominio del Guardián de la Puerta, una de las propuestas para SCP-001. El Guardián tiene una espada llameante más caliente que el Sol, capaz de destruir sus objetivos a nivel atómico. Naturalmente SCP-682 sobrevivió y se regeneró. Quizás la prueba cruzada más fascinante de todas fue entre 682 y SCP-053, quien se manifiesta como una niña amable e inocente, con la lamentable condición de provocar tendencias homicidas en todos los que entran en contacto con ella durante más de 10 minutos. Las personas con estas tendencias intentan dañar a la niña, pero caerán muertas de inmediato poco después, dejando a la niña intacta. Los investigadores presentes anticiparon dos posibles resultados. El resultado optimista, en el que 682 entra en estado de ira, ataca 053 y muere para siempre. Y el resultado realista, en el que 682 ataca 053, quizás experimenta alguna lesión menor o ninguna y 053 tiene que ser sacada de la celda. Pero eso no sucedió. Lo que ocurrió fue más impactante que cualquier tipo de violencia. Cuando 053 entró en la cámara de contención de 682, el monstruo se volvió inusualmente dócil. Los investigadores y el personal estaban desconcertados, y observaron con asombro cómo 053 se acercaba al monstruo aterrador, inmortal y asesino en masa, y comenzaba a jugar con él. 682 incluso permitió que 053 dibujara en su cara con crayones. Los investigadores pensaron que debían estar soñando al ver cómo se desarrollaba esta exhibición surrealista. 053 incluso parecía tener afecto por este misántropo imposible de matar. Fue un solo acto que desafió todo lo que creían saber. Cuando el personal de la fundación entró en la celda de contención para separarlos, 682 enfureció y mató a varios guardias. 053 también lloró, triste por ser separada de su nuevo amigo. Hasta el día de hoy, la fundación no tiene idea de cómo o por qué sucedió esto. Como muchos detalles que rodean a SCP-682, está envuelto en un misterio profundamente frustrante. Y así continúa la historia de SCP-682. A pesar de los mejores esfuerzos de la fundación, el monstruo continúa rompiendo la contención y masacrando con cierta regularidad, sacando su odio aparentemente ilimitado no solo por los seres humanos, sino por cualquier cosa que se atreva a respirar. Nadie sabe exactamente de dónde es la criatura, cuál es su verdadera naturaleza, o por qué su capacidad para adaptarse y regenerarse supera con creces a cualquier organismo conocido en este planeta. Quizás algún día. A través de suficientes investigaciones y pruebas cruzadas, podamos responder estas preguntas con precisión científica. Pero hasta entonces, solo tenemos una respuesta, el odio nunca muere.